Sí, la verdad que que sí, porque era mi ilusión, viste, que más que nada hay que ver tu, tu camionetita que tanto sacrificio hace para traerme el pan a mi casa o, o a yo y mi camioneta y, y se van a ilusionar diciendo que te la van a arreglar y después te salen con otra cosa, medio como que, que uno se enfada un poco, viste. Eh, porque él de principio me ha dicho, no, yo no te podemos ayudar y... Exactamente. Oh, directamente y se termina. Porque uno yo me ilusioné, en el lugar mío me ilusioné, porque ver mi camionetita arregladita, ¿quién no la va a querer? Muchas veces yo no comenté más nada en el grupo. por el tema Bueno, Cristian, una de las razones principales por las que decidí bueno, contactarte, tu video se hizo muy viral. Vos sabes que lo han visto millones de personas y en el grupo ahí de la... En el grupo en el que te apoyamos, siempre vemos que otras páginas de, de Estados Unidos, de México, de todos lados, eh, muestran tu video, ¿no? Tiene el apodo del crack en la, la F100. <risa> este, sí, la verdad que... ¿Eso es algo que vos haces seguido, me imagino, en la temporada de, de pulpo? ¿Es algo que, que se hace a diario? La verdad que lo hago todo el invierno, eh, invierno y verano yo. Eh, todo el año directamente, ¿viste? Y bueno, por ahí me toca cruzar con la marea alta, tanto como a mí como a los compañeros que también andan en el mismo trabajo y y por ahí nos los queda de otra de cruzar por dentro el agua para, para no esperar dos o tres horas ahí atrás de esa barranca, porque son, qué sé yo, por suponer 200 metros que, que, que lo retiene la marea ahí. Y, y bueno cuando viene creciendo por ahí alcanzamos a pasar y, y por ahí no, por ahí tengo que esperar porque supera los dos metros el agua ahí ¿sí? conozco, conozco cuando fui, que impresionante cuando, cuando vos vas, el, el mar a una hora está allá y pasan sí. de la tarde y lo tenés. Casi. Y, y bueno, y eso es lo que ha hecho la gruta, que la golpea el mar y, y ha ido cavando todo. Sí, eh. sí. ¿Se sí, ha te quedé... la este este video? No o sea lo, lo que eh, sí por mí, ahí lo mismo? sí siempre lo mismo nomás eh, eh, laburar y laburar nomás porque si me quedo parado no como así que nos come eh, los piojos como dice no <ríe> sí como dice el dicho <ríe> es, no, te de parado te como los piojos pero sí después de entre medio de, de amistad eh, muchos mensajes Gente que me ha venido a ver acá a conocer, a sacarse una foto conmigo, a ayudar a, a recuerdo a su país, a su pueblo. Pudiste sentir mucho ¿Sí? el cariño de la gente, ¿no? Me imagino. Exactamente. Sí, mucho cariño de la gente, qué sé yo como es. Eh... Eh, la gente se admiró con el, el video ese, se sorprendió y tanto como ellos como yo también, porque nosotros, como te digo, lo hacemos todo el año. Es algo que para vos. Sí estás acostumbradísimo y para nosotros ha sido algo sí. ha sido sí, nunca como, se lo... algo heroico Sí, nunca se lo prendió la lamparita de hacer un video y eso viste uno va a laburar y bueno yo como ahora con el tema este recién estoy empezando con los celulares porque eh, no tenía eh, por eso por hoy no, no no no no entiendo mucho lo que es las redes sociales y que estoy medio alejado de eso pero bueno, mi, mi señal siempre estuvo celular, siempre estuvo Facebook, así que... Bueno, lo manejamos los dos con el mismo con el mismo celular. Cristian, ¿qué ha sido lo más eh, especial o loco, por así decirlo, que te pasó después del video? ¿Algún gesto de alguien? ¿Algo que vos decís...? Bueno, el haber llegado a tantos países es algo muy especial, ¿no? ¿Pero qué es algo que vos decís? Esto es increíble. No... Eh qué sé yo, lo, la gente, como bueno, te digo, los mensajitos, la gente que, que, me, que me, me saluda. ¿Desde alguna otra provincia? Sí, vienen a, como me tocó justo el verano, bueno, vienen a vacacionar y y ya que están pasan a saludarme. Me buscaron mucho por las grutas, pero... Eh, en realidad es de San Antonio así que estoy, estoy a 15 kilómetros ¿sí? sí yo la verdad que no, no, no diferencio la ruta de San Antonio este pero si me decís que están lejos, claro todos nos vamos a las rutas, pero en realidad estás en San Antonio claro, sí, hay gente que va no, o sea, no viene eh, solamente a verme a mí sino vienen a tomar sus vacaciones, el tema este que tuvimos con la pandemia, y bueno, ahora que se puede salir la gente aprovecha y, y bueno, y ya que de paso pasaban a visitarme bueno, y me imagino también la experiencia de tener que hablar con, con la tele, de salir en, en diarios, salir en, en notas periodísticas. Es algo que salió de, de tu día a día, digamos, de tu rutina. Y sí, la verdad que sí, porque nunca, nunca había salido en tele, Yo tampoco, en no. radio. <risa> tuviste, tuviste la oportunidad. <risa> y Bueno, he tenido ya... Hace bastante que me han hecho una entrevista, bueno, de, Tuve la posibilidad de, de correr en Safari. Un safari que se corre acá en, la, en el Río Negro y fui de copiloto y bueno, ahí me hice una entrevista la, la única vez pues ya no, no estaba.. Los nervios todos me salían por todos lados. Sí, no, me imagino, imagino. Yo estoy nervioso ahora, por más que no se note, cada entrevista que hago, este como vos decís, por ahí no estar acostumbrado a esto que es la cámara, la televisión, o saber que te van a ver muchas personas, viste eh, el, el cometer un error ya, ya te pone nervioso y sí la verdad es que que si, sí, uno por ahí trata de estar tranquilo pero empezó a transpirar frío es. bueno Cristian este... sabes qué te quería preguntar lo que todo el mundo quiere saber qué pasó con, con Ford yo tengo entendido que que hablaste con ellos, que te llamaron, que tuviste un inconveniente con, con el tema de los papeles, justo en el momento no no, no, no estaba tu nombre la, la camioneta, ¿no? Claro, ellos, bueno, Foro se comprometió conmigo los ¿Te primeros días de. ¿Te de Jesús, algún, Jesús. un representante te llamó? Sí, me dijo que era. Bueno, ahora no me acuerdo el nombre bien. Ya me voy a acordar, dijo de. Eh... Si, sí, era de... no sé si es socio, está, sé que es de la empresa de jorge de, de Buenos Aires Ford, De Buenos Aires, bien ¿Te dejó algún eh, número o algo? Bueno, o solamente te llamó No, me, tengo el número, tengo el tengo número de WhatsApp Como soy medio medio duro de, de memoria, no me no acuerdo bien, pero sí me llamó, él me dijo que me iba a restaurar la camioneta, que Así me iba a prestar una Para laburar, por, mientras se restaure la mía, me iban a prestar una bueno después el tiempito lo llamé yo, porque como no se había contactado más conmigo me salió con que no me podía dar una camioneta para laburar porque no, una camioneta nueva no la puedo meter al agua, me dijo bueno por bueno, ahí tiene razón y la restauración me dijo que había que primero hacer el, toda la documentación de la camioneta y lo hice gracias a la gente que, que colaboró conmigo Impresionante. Eh, claro. Bueno, con esa platita pude también pagar un gestor. Eh, hacerle lo... no, no, el gestor no, porque el gestor me. La, la gestora que me hizo los trámites. hizo gratis, pero tuve que pagar transferencia. Sí, no, está todo carísimo. Sí, es... Y bueno. Eh, y bueno, después me llamó hace como 20 días atrás. Me salió con que. Que la plata que había recaudado yo anterior de eso que la gente colaboró conmigo porque eso era, para mí y mi familia, me salió que esa plata era para restaurar la camioneta, nada que ver, y, y no era eso, viste, o sea, no, así no, estaba, no era el... Estaba infiltrado en el grupo, en el grupo de Facebook, él claro. está infiltrado en el grupo, no, él sabe, todo. claro, porque él sabía que se había recaudado plata y bueno, él me dijo que la, que la gente que, que estaba trabajando para él también, también había colaborado para la restauración, viste como, te bueno, te... has mentido, feo. Y bueno, viste que uno como es medio ignorante se piensa que, que lo va a pasar así por arriba. Y bueno, sí que lo dejé. Yo, bueno, ese no, no, no, no es obligación de ellos solamente de, de, de darme algo porque no es obligación de ellos, pero son esclavos de sus palabras. O sea, es una empresa a nivel mundial gigante. Y si te habló un representante de la empresa, eh, está quedando muy mal parada y por ahí eh, sin, solamente se le da eh, imagen a la F100 pero nadie le está dando el, el enfoque necesario a las palabras de, de esta persona que taló de Ford eh, a mí personalmente me parece una falta de respeto total como vos, como vos decís no están obligados pero directamente no te hubiesen llamado y no te hubiesen ofrecido nada yo me imagino claro. que vos has estado esperando esta restauración te moviste con los papeles, hiciste un grupo, eh, lo anunciaste, incluso vos dijiste de que Forza había comprometido a hacer esto. Yo imagino alegría tuya, obviamente, y ahora que, que te mientan de esa manera, de que ya con lo que te han contribuido en el grupo, que si vamos al caso, la plata uno se la gasta. Hoy en día lo que vale la plata es... A vos te vale más una camioneta restaurada para hacer tu trabajo que que lo que te han llegado a donar, y bueno, y, y decirte eso me parece una mentira muy descarada. Sí, la verdad que que sí, porque era mi ilusión, viste, que más que nada que ver tu tu camionetita que tanto sacrificio hace para traerme el pan a mi casa, o a yo y mi camioneta, y te y van a ilusionar diciendo que te la van a arreglar y después te salen con otra cosa eh medio como que, que uno se enfada un poco ¿viste? Eh, claro porque él de principio me ha dicho no, yo no te podemos ayudar y... Exactamente, oh, directamente Y no se te termina, te se ¿No? termina, no te hace no te hacer ilusiones. Claro, porque uno, yo me ilusioné, en el lugar mío me ilusioné porque... Cualquiera sabe Quiero ver mi camionetita arregladita, ¿quién no la va a querer? Muchas veces yo no comenté más nada en el grupo por el tema que él me había dicho, que trate de no hablar con los medios. Claro, porque él no podía trabajar así, que, que me iba a ayudar, sí. Me dijo pero que tratar de no meter los medios el, el periodistas, ¿viste? Y bueno, pero lo más lindo es que después me llama y me sale con otra con otra cosa. La última vez que hablaron fue hace 20 días entonces y, y fue el que te dijo esto de, del dinero y se acabó. Sí, sí. ¿O te dejó alguna alguna puerta abierta, a, a alguna restauración o algo? No, directamente ya te dejó. No, no, eh, no. Eh, me a... eh, no, me, me pidió unos papeles que sacara del banco para saber cuánta plata se había recaudado y comprobante ¿viste? Y bueno, como yo le dije, yo... La, eh, la gente colaboró conmigo, bueno, yo también... Poco, a poco yo quería de, de eso porque viste que no me gusta abusar de la gente tampoco. Porque no estoy acostumbrado a recibir nunca nada gratis y que para mí algo medio, medio complicado. Te sentí complicado. Y bueno, el. Sí, la la gente él no, lo, él no me pidió abrirte una cuenta que la gente te va a ayudar él no me lo dijo nunca eso salió del grupo pidieron, todos te pidieron una cuenta sí yo estoy del principio y todos te pidieron una cuenta para colaborar y bueno y y él salió con que esa plata era para restaurar la cameta en ningún momento en ningún momento se habló de, de restauración con esa plata porque esa plata que yo recaudé te soy sincero yo pensaba que iba a ser mucho más plata porque éramos mil son mil personas en el grupo y bueno eh, pensé que iba a cambiar un poco mi vida pero no fue así porque te soy sincero recaudé 80 mil pesos que ni sé en qué lo gasté porque bueno estaba medio complicado con el tema del laburo unos respostitos que le compré a la camioneta que no no se va se va como si nada y cosas para acá cosas para allá que se me bueno te digo te soy sincero no me compré nada ni a mi hijo no le compré nada, solamente. Eh, no sé si se me fue en comida, si se me, si me fue, pero se si me fue. Sí, y bueno. Te entiendo. Y bueno, él, él pedía eso, esa plata, así que bueno, ahí está. La consecuencia, dijo de, de él, porque él. él me falló, no, no, yo no lo fallé a nadie. Porque yo no le pedí nada a nadie, viste. Pero como te digo, yo a él nunca le pedí nada, yo nunca lo llamé él solamente él me llamó con, con el remedio de, del grupo, consiguió mi número porque de ahí lo ha sacado porque de dónde lo va a sacar si no me llamó él y me dijo que si yo era Cristian el, el que salió en el video de la Ford le dije yo que sí y bueno, él quedó de arreglarme la... ¿Qué te dijo? ¿Te agradeció por la publicidad? ¿Por, ¿por qué motivo dijo que te iba a regalar una, una prestarte una camioneta y restaurarte la deficiente? En ese sentido no, no entendí yo bien por qué me llamó, ni... Él supuestamente, va, calculo yo que me había llamado por lo que hablaba la, lo que ponía la gente en el grupo, que una fue para Cristian, una fue sí. para Cristian, y yo calculo que de ese lado me llamó porque... Pero nunca te aclaró que era por eso. No, no, él nunca me aclaró si no le importaba, no no sé no me dijo si le importaba el video nada, él... Dijo que te iba a ir que te la iba a restaurar y, y listo. Sí, me dijo que. Sí, me llamó si yo era el. El del video, le dije que sí. Y me dijo que me quería ayudar y. Y bueno, pues ahí yo le expliqué que.. Que no pretendía en acero kilómetros, porque él me dice, una cero kilómetros no te puedo dar, me dice. No te, Es obvio que no te va a servir, no. Por supuesto, te va a salir más caro arreglarla después que. <risas> sí, la verdad que que nada, cero kilómetros en mi lugar no me sirve pero bueno yo con eso pensaba de vender y e invertir el, esa platita en otro lado como yo no tengo terreno propio y eso no me era buena que, la idea que después de esa llamada vos y tu familia ni durmieron esa noche o sea todos contentos y, tanto como yo y mi señora estábamos muy, muy contentos en eso y del lado de mis hermanos mi, eh, mi mamá que también son, son como yo también, que viven el día a día y bah, toda la familia se la ha puesto contenta por, por las noticias que me habían dado y, y después te salen con otra cosa, eh, por, ahí, pues, te digo, por ahí te, enfa te no, enfada porque... Por supuesto, no, no, sí, sí. Y bueno, como, como te digo, yo, ¿viste que yo le expliqué, él me dijo que una cero no me podía dar y yo le dije que no pretendía, si él me quería ayudar, bienvenido sí. que me ayudara con lo que sea... Eh no pretendía hacer, sino que me consiguiera una más o menos del mismo modelo, que esté más, más entera que la mía para poder seguir trabajando y y bueno el mismo que me la iba a restaurar, salió de él mamá. Cristian, y estuve viendo unos videos ahí de, del Petroca, que es un personaje muy famoso ahí en la Patagonia, este te llamó, te habló, este, es, es tan cierto el video que él hizo o es marketing también? Había tenido la oportunidad de ver uno, unos videos de él el disco que por, que si por no Facebook a Forte, iba a dar una especialidad. Una sí, por Facebook y, y bueno, había visto un video de él por Facebook y bueno, el, no sabía que tenía un canal de, de YouTube, y era humorista y bueno, él me mandó un mensajito que, que era como apurando la Ford porque él no era de la chata tampoco. <risa> claro. Eh, bueno, eh, también me ha un poco, primero ya cuando me mostró Esa fuertita que estaba, estaba hermosa esa porcita, y, y bueno, pero el, el Petroca me... Se comunicó enseguida en conmigo ¿eh? Te quiso dar una mano como... Porque él, él es bastante viral ahí, creo que es de Neuquén Me imagino que te quiso dar una mano y... y subió ese video apurando fuerte Sí, sí la, sí, la verdad es como era apurándolo a, a que se haga cargo de lo que habló y, y bueno, el, estuvo bueno el video igual, <ríe> si, sí, mucha gente se la creyó. Pero él te aclaró que no, que era, sí sí él me aclaró, ah, si, sí. bueno. pero sí. <ríe> mucha gente del grupo no sé si había visto todos los comentarios, ahí que bien muchos que se sean... sí. Sí, sí, sí. este pero no, no, mira Cristian, él me dijo que no. De todo corazón, sí. espero que este video se haga viral eh, yo creo que la gente del grupo también lo va a compartir mucho eh, nada, hay, hay mucha gente que, que por ahí está en otra posición económica que, que nos puede ayudar, que te puede ayudar a vos yo quiero que, que te siga colaborando la gente, quiero dejar tus datos acá en, en la descripción de, del video de youtube si a vos no te molesta eh, si vamos al caso 80 mil pesos hoy en día para restaurar una camioneta no sé si ni, ni le haces la chapa ni la pintura. Yo estoy restaurando por Falcon y mamá mía, o sea, cuesta muchísimo. Y yo me pongo en tu lugar, que vos, en vez de restaurar la camioneta, tenés tu familia, obviamente pones en prioridad tu familia, imagino. Claro, porque en el sentido que, como te digo, no tengo laburo fijo. Sí, ¿no? Eh... Y fue justo en una época en la Por ahí. La estaba... por... Sí, ¿Cómo? aparte por ahí tengo, por ahí no tengo, y soy sincero. Eh y bueno, esa platita te, te digo me cayó de 10 porque había unas cuentas también que teníamos pendiente con mi señor y ese bueno, así se me fue la, la plata pero eh, agradecido totalmente con, con la gente de, del grupo gente de afuera que me, siempre me de otros países que, que están alentando tan, eh, siempre como agradecido, agradecidísimo de, de la gente, muy agradecido porque sin ellos, eh, sin ustedes va, porque vos también es otro otro amigo del grupo no, no hubiese salido, a hablar de, no se ha hecho viral el video este y, y me hubiese pasado lo que estoy pasando porque gracias, no económicamente estoy igual pero como te digo son experiencias lindas experiencias muy lindas que hasta ahora por ahí estoy a fui con el celular por ahí y no me da tiempo para... para... para ¿cómo para responder un mensajito que encontré ahora, hoy estuve mirando, encontré el mensaje de, de enero, así que de cuando surgió el video. Uf, un sí, por ahí, olvídate que tus hijos esto lo van a recordar toda la vida, viste, el, el papá que es sí? famoso y una historia que va a estar siempre en la familia. De todas formas, yo me comprometo a hacer lo que esté a mi alcance para que bueno, esto se haga viral, el video lo estaré subiendo en un par de días. Y como te digo, con YouTube se llega muy lejos, o sea llegas a muchísimas personas y apelo a que si alguien que está viendo este video quisiera colaborar con Cristian, ya sea con la restauración de la camioneta o ya sea monetariamente, eh, lo haga. Este, y bueno, eh, es lindo premi premiar al laburante. Eh, por ahí veo en la tele tanto famoso que le dan tantas cosas. Y es gente que, que nada, que no digo que no sea su trabajo, pero eh, que, que tenga la oportunidad alguien como vos me parece que sería una linda una linda noticia para para muchos de nosotros que somos lo, los que trabajamos y bueno para el grupo que vos dijiste que han estado ahí eh, desde que empezó toda esta, esta travesía y sí la verdad que como tengo muy agradecido a la gente agradecidísimo yo porque sin ellos este eh, esto no hubiese sido nada porque el grupo Hace el aguante día a día, hasta ahora haciendo el aguante porque ahora me la quieren arreglar ellos, la del grupo. Y bueno, vamos a ver ¿qué pasa? Si se junta esa esa plata para arreglarla, voy a estar re contento. Bueno Cristian, han pasado 40 minutos, yo sé que vos tenés que descansar. Cuando no se descansa bien, después el otro día viste que están. están la, se siente en el cuerpo quisiera y sí, mañana a las 6 de la mañana salgo para el campo así que no hay problema <risa> con la fc me imagino sí sí Qué bueno le puse una cupita una cubita que tenía ahí que lindo una cúpula y capó porque está medio complicado el clima ahora acá estaba, hasta hace un ratito estaba, estaba lloviendo así que después si podés pasarme wow. un par de fotos por, por whatsapp así las voy subiendo mientras mientras muestro el video. dale eh, la última cosa que quería preguntarte vos querés decir algo no sé si a Ford descargate lo que vos quieras decir ya agradeciste a todos así que nada. para qué me hace mala, mala sangre ya está como te digo soy una persona humilde pero bueno ya no vamos mala sangre y si ya sé que que no tiene palabras sinceramente no tiene palabras y bueno como está el dicho, la palabra lleva al viento y bueno, es hay otra más que se llevó. Sí, sí. Muchísimas gracias, Cristian. No, gracias a vos. Te deseo todo el éxito del mundo y bueno, ojalá eh, encontré esa ayuda que, que va a venir seguro. Va a venir seguro, hay mucha gente que, que nada, que apoya a personas como vos, laburante Y, y la verdad que, que sí, y bueno, hoy estamos mirando las noticias en Bolsón también, que es una cosa que... Que está re complicado para allá. Eh, ojalá que todo se, se componga porque es una experiencia muy, muy desagradable que están viviendo ellos ahí en el. Me quedado en el este. Y bueno, entre todo a lo que le está pasando a esa gente, yo estoy re bien. Porque esa gente no perdió todo, su techo, todo y.. Eh, Sinceramente un saludo allá a Bolson, que se recuperen todos, que de esta vamos a salir como, como siempre, tenemos que salir adelante, son pruebas de Dios que los ponen en la vida y bueno, hay que darle para adelante, no. lo mío no, no es nada en comparación de lo que están pasando ellos. Te agradezco mucho, Cristian. No, gracias siete de, de vos por comunicarte conmigo y de eh, buena serie de hacerme eh, más famoso. <risas> Un abrazo grande, que descanse. Chao.